más contenido es que crea muñecas con vestidos que neutralizan el coronavirus una noticia que yo pude ver que realmente sorprende y es que la primera muñeca virus free con vestidos que tienen un material que elimina el coronavirus fue creada en españa y homologado por el instituto valenciano de microbiología afirman que la muñeca es capaz de neutralizar y evitar la transmisión del coronavirus en manos de los más pequeños de la casa la muñeca será comercializada a nivel nacional e internacional por dos empresas de Alicante, España. Sus vestidos tienen un material similar al que se usa en el ambiente sanitario y sus creadores dicen que esa característica permite eliminar al virus. La empresa ya había producido otros productos en la misma línea que sorprendieron a los consumidores. Entre otros está el bebé glotón, el primer muñeco lactante del mundo, o Mosquito, que fue la primera muñeca repelente de mosquitos. Ahora se puso al día con el tema de la pandemia. El objetivo es que los niños vuelvan a jugar y compartir juguetes con normalidad. Resaltaron, se llaman Sunny Baby. La comercialización de la Sunny Baby está prevista tanto a nivel nacional como internacional. En países como Italia, Portugal, Rumania, Croacia, Ucrania, Rusia, República Checa, India, Estados Unidos, Holanda, Argentina, UK o Inglaterra, Polonia, Chipre, Grecia y Dinamarca. En jugueterías tradicionales y plataformas online. Esas muñecas es que, es que uno las aprieta y, y sale. No, que el, la vestimenta que utilizan vestimenta tienen neto. un material que es como si tú le pusieras manita limpia cada rato a los niños. En vez de tú estar, ven, préstame la mano, ponerte manita limpia. Al ah, sí. ellos tenerla y tal, pues agarrando el vestido, haciendo lo que sea, pues sus manos se van higienizando. Ok, ¿ya eso <ríe> está aquí en el país? No, todavía aquí no ha llegado. No, no, está bien, está bien que hagan estos tipos para los niños todo tipo de, de, de muñecos y cosas, porque como los niños siempre tienen que estar arriba de ellos y cosas, tienen que darle, ahí tiene la muñequita y está todo resuelto. Esa muñequita puede costar un dinero. Va a costar un claro. dinero, si le dan mucha fama. ¿Eh?